Si te ama solo cuando te necesita, entonces no es amor. Nunca debes conformarte con lo poco que te puedan dar dentro de una relación. Lo más bello que alguien puede hacer por ti es esforzarse en hablar contigo, en viajar para verte. Cuando quiera ser de ti la persona más importante de su vida, esa persona sí vale la pena tenerla en el corazón. Quien te busca solo cuando te necesita, no merece que le prestes atención. No mereces ser llamado tu amigo o tu pareja sentimental, porque por más que cambien las circunstancias aún sigue con su actitud egoísta. Cada una de las relaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida se va forjando mediante la reciprocidad, es decir, cuando ambos se brindan los mismos sentimientos de amor y de apoyo. Evita a esos que no luchan por nada y que les sale más fácil reemplazar a alguien que luchar por ese alguien. No conviertas en prioridad a aquel que te trata como plato de segunda mesa. Conviértete en prioridad tu salud mental y obviamente el amor propio, porque cuando eres atacada con indiferencias, se muestra todo el daño que permites que te hagan. No te mereces a aquel que solo te brinda indiferencia, aquel que te hace sentir como si fueras invisible y que tu voz no significa nada. No te ilusiones fácilmente con las cosas que te promete, Haz que cumpla cada una de ellas y si no lo quiere hacer, entonces no es amor. Dedicarle tu amor cuando solo te llama para que le hagas un favor te va a dañar más de lo que te imaginas. Mejor date tu lugar e impide que haga contigo lo que se le dé la gana. Ya no te enojes, solo observa, mira, piensa, deja que te decepcione y aléjate si es necesario. Ya no esperes más por un amor que no va a funcionar. No esperes ese milagro que tanto deseas porque estarás siendo egoísta contigo misma. Nunca dejes tu bienestar emocional en alguien que no está interesado en ti porque te volverás alguien dependiente que necesita la aprobación de los demás para poder hacer lo que te hace feliz. Estas conductas son comunes entre la población adolescente. Es precisamente en esta edad en donde no sabemos lo que queremos y preferimos estar viviendo nuevas experiencias sin llegar a comprometernos por completo. Un adulto maduro se responsabilizará de sus actos y te dirá qué es lo que quiere desde el principio de la relación. Busca eso en lugar de vivir en una duda constante de si te quieren o no. No hace falta decir que nadie quiere pasar por un mal de amores. Y si tú tienes la posibilidad de frenarlo, hazlo. No esperes a que su indiferencia te consuma y decidas cambiar para agradarle. Eres perfecta tal y como eres. La persona correcta se dará cuenta de esto y te lo hará saber cada vez que esté contigo. Quítate la venda que te deja ciega ante esta situación tan desagradable y haz un cambio en tu vida. Si no quieres alejarte de manera repentina, también tienes la opción de resolver los problemas que tengan hablando. La comunicación es importante para llevar relaciones sanas y duraderas. Si no logras llegar a un acuerdo, no lo consideres más como una buena compañía. No olvides que la persona más importante en tu vida eres tú y no debes permitir que otros te hagan pensar lo contrario. Quien te ama no te hace daño, incluso si se encuentra enojado. Cuando estamos enamorados pensamos mucho en lo que vamos a decir para no afectar a la persona que amamos. Esto no quiere decir que vivamos en una mentira, significa que sabemos controlar nuestros impulsos para no dañar, para no hacer sufrir. Si tu pareja actual se muestra frenético cada vez que impones tu opinión sobre algo, debes reflexionar en por qué estás dejando que te trate de esa manera. Busca un equilibrio que sea sano para ti. No te vuelvas pedazos para complacer a aquel que solo dice que te ama cuando necesita de ti. Tú eres una persona que no necesita de malos tratos, y si esta situación no te está pasando a ti, sino a alguien cercano, Ayúdalo a salir del abismo en donde se encuentra. Dar consejos de apoyo es una acción muy solidaria que da a los amigos de verdad. Coméntale que no siempre estará sufriendo por eso. Dile que poco a poco su corazón sanará y verá lo que pasó como una lección para no volver a tropezar con la misma piedra. Si eres tú el que toma estas malas actitudes de hacer sentir a alguien que te ama como una segunda opción, ten siempre en mente si a ti te gustaría que te trataran de la misma forma. Trata a los demás como te gustaría que lo hicieran contigo y no solo por convivencia. Ser malas personas generalmente hace que tengamos malas experiencias en la vida como la lección de lo que alguna vez hicimos. No seas insensible y comunícate cuando no estás interesado en algo. No consideres como amor aquello que te hace daño. No ames a quien te demuestra lo contrario. Ama a quien de verdad te quiere en su vida. Si pasaste por una relación fallida no trates de buscar venganza, eso solo aumentará el rencor que sientes en tu corazón. Mejor toma un tiempo para ti, conócete más, realiza actividades que te gusten y que no habías intentado antes. La vida es como una montaña rusa, tiene altas y bajas y cuando llegas a madurar, te darás cuenta de que puedes sobrellevar cualquier situación u obstáculo que se presente en el camino. Aleja las malas vibras de tu vida y rodéate de personas que sí valgan la pena. Muchos son malagradecidos y no valoran lo que pueden hacer por ellos La vida da muchas vueltas y quizás algún día se darán cuenta De la persona valiosa que perdieron Por su mala manera de actuar Gracias Marco Sí, básicamente estamos hablando de hipocresía Si te ama Solo cuando te necesita entonces no es amor Esto es una respuesta Bastante contundente a todo lo que venimos hablando en este video Amigo, amiga, no tienes por qué ponerte a analizar o pensar en algún momento Que todo esto que se está presentando es amor No, el amor es muy diferente el Amor es que una persona te regale, te regale un poco de atención Te regale su tiempo, supieras que el tiempo es lo más valioso que puede tener una persona ¿Para qué desecharlo? ¿Para qué votarlo hacia un lado? No. El hecho de que alguien se esfuerce por ti a hablar contigo, viajar para verte. Buscar la manera de tenerte cerca. Es lo más hermoso que puede hacer una persona por ti. No esperes un milagro. No esperes que las cosas sucedan de manera como tenga que darse el que quiere estar en tu vida está y se queda y el que no se va evita a esas personas que luchan supuestamente pero la verdad es que no hacen nada y se les hace más fácil reemplazar que luchar no vale la pena que intentes y reintentes y sigas intentando estar con una persona que no se toma la molestia de verte feliz, o de querer verte feliz, o hacer lo posible. Todos tenemos días buenos, como también tenemos días malos. Eso no es un secreto. Pero por lo tanto, no tenemos por qué estar esperando ese milagro, que suceda eso tan malo. Para que, por fin, tomemos conciencia y que progresemos. Nosotros, por lo general, siempre estamos luchando constantemente contra nuestros demonios internos. Él no me ama, él sí me ama, ¿por qué no, porque sí, soy yo el del error y no. O puede que sí, pero todo depende de la manera en que lo veas. Verás, si tú como persona te das cuenta de que a tu vida siempre entran personas malas, personas que no te prestan la atención suficiente, personas que no te aprecian como es. Una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Pues créeme que el problema no es aquella persona que está llegando, sino eres tú. Estás repitiendo patrones. Supieras que nuestras relaciones son reflejo de todo lo que estamos viviendo, por así decirlo. Si tú tienes. Una relación que es nefasta. Es el reflejo tuyo. Porque tú atraes esa clase de relaciones. Yo sé que no tiene sentido que te lo diga de esta manera. Pero ponte a analizar. ¿Por qué llegan tantas personas de este tipo? ¿Por qué llegan estas personas a tu vida? Cuando realmente tú dices ser bueno. Y es que sí lo eres. No hay duda de ello. Pero, observa. No te quejes, no te enojes. Observa. No dejes que alguien llegue al punto de decepcionarte Sino Reemplázalo O no lo hagas Si vas a hacer algo por el estilo Reemplaza a esa persona Para que tú mismo Te des el amor que tienes que Primero tienes que empezar amándote a ti Y después al resto de personas Que van llegando a tu vida El amor propio es lo más importante que nosotros tenemos Yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Que Dios te bendiga.